Bueno, mi nombre es Marian Barrera, yo pertenezco a la asociación La Mandrágora. Mi nombre es Marta Bordón y pertenezco al colectivo Friday Sur Future o Juventud por el Clima. Mi nombre es Sandra Bedoya, hemos fundado la asociación AproLíder, en la cual hemos empezado a trabajar todo el tema de interculturalidad y participación ciudadana de la población migrante en la localidad de Cama. Mi nombre es Carmen Laura Paz, pertenezco al pueblo Guayú de Venezuela. Nuestro pilar base es la educación y es intentar dar pues, una educación en conceptos de materia de género y una educación sexual integral feminista. Y comenzó con la activista Greta Thunberg, que era en esos tiempos una chavala de 16 años que comenzó a hacer huelga delante del parlamento sueco. Y todo esto pues, se difundió por todo el mundo y comenzaron a aparecer eh, organizaciones de Fridays for Future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 intercultural que ayuda a la gente a, en, en los procesos de adaptación, migración. Establecer redes yo creo que es la estrategia ideal, o sea que veamos colectivos que estamos trabajando lo mismo de manera paralela, nos sentemos juntos para ver cómo lo estamos haciendo, evaluar conjuntamente y proponer nuevas propuestas de mejora, yo creo que las formativas pues fueron muy guay para poder conocer eso a las otras personas que estaban involucradas en el proyecto. Me ha gustado mucho porque cuando hablamos de ciudadanía resiliente eh, nos dimos cuenta que las necesidades son las mismas. Conocer nuevas organizaciones, conocer nueva gente, construir juntos mediante los juegos las, las problemáticas que vivimos, pensar, reflexionar sobre eso. No tiene precio, ¿no?